En tiempos remotos, Atancha, el primer hombre, salió por el monte a cazar. Sin darse cuenta, se perdió en la espesura del monte. Caminó y caminó sin saber a dónde. De pronto, se vio envuelto en una red de luz ...de la cual no podía escapar. En ese momento, supo que era la red de Bicho... ...que también había salido de casa. Cuando Bicho vio en sus redes al hombre, se alegró mucho. Era una buena presa. Lo amarró bien y lo dejó allí para comérselo luego. Kunu, que pasaba por el lugar, vio lo que pasó y decidió intervenir. En el momento en el que Bicho se fue, ella se escurrió hasta donde estaba Atancha y le dijo, Te desataré, sigue el rastro que voy a dejar en el suelo para que salgas de aquí. Atancha confió en Kunu por haberlo liberado, así que la siguió como ella le dijo y se alejó de Bicho, poco a poco, hasta que llegaron a la casa de Kuno. Ella sabía que Bicho no estaría contento, así que pensó un plan. Kuno escondió a Tancha en uno de los calderos donde se sumergían a las jovencitas humanas. Esto se hacía para purificarlas y prepararlas para su futura vida de madres y esposas. Como Kunu se lo esperaba, Bicho llegó a la casa, pues sospechó que ella había ayudado a Tancha. La calma de Kunu era porque la ley de Samaya prohibía que alguien viera a las muchachas cuando éstas están en los calderos. Bicho enfurecido acusó a Kunu de haber robado su presa. Ella simplemente le dijo que no había hecho nada malo. Pero en ese momento, Bicho enfurecido empezó a destapar los calderos y en lo que Kunu se dio cuenta fue impedírselo. Cuando llegaron al gran caldero donde se escondía Atancha, Kuno y Bicho comenzaron a pelearse. «No tienes derecho a destapar mis calderos», gritaba Kuno. «Ni tú a robarme mis presas», respondía Bicho. «No se debe comer carne humana», insistía Kuno. En ese momento, Bicho empezó a flotar y en contra de su voluntad, fue arrastrado fuera de la casa de Kuno. Ella sabía que era el castigo de Bicho por haber destapado los calderos. Kuno ayudó a Tancha a salir del caldero y le dijo que ya no había que preocuparse por Bicho. Kunu le mostró el camino a Tancha y de repente ella también empezó a subir a los cielos. Desde ese día, Bicho fue confinado a lo más alto del cielo y se le ordenó calentar la tierra por haber osado violar la ley Samaya. Kunu presidió las noches para iluminar a los hombres en la oscuridad. Los yucpas son un pueblo del Caribe. Viven en la sierra de Perijá, en la frontera colombo-venezolana. Y antes de la llegada de las misiones religiosas, vivían en las viviendas unifamiliares. Luego todo cambió. Y desde entonces, están en lucha por su tierra.